Hola, soy Alejandra de Bonis. Trabajo en el barrio intercultural eh, con los vecinos, con la Organización Social de Vecinos Sin Techo, en San Martín de los Andes. Eh, yo siempre trabajé en el ámbito de la vivienda social y del hábitat eh, y llegué al barrio intercultural en fines del 2012. Eh, donde eh, cuando eh, habían pasado recientemente por un proceso muy intenso de diseño participativo, en el cual yo en esa primera etapa no participé, eh, solo que eh, pude ver los resultados, o sea, eh, sin conocer lo que era un proceso de diseño participativo que yo llamo genuino y real, eh, porque estamos acostumbrados a hablar de diseño participativo, eh, como más desde, más desde el tema de ponerse en contacto, ver las problemáticas, eh, ver las demandas, eh, hacer talleres, trabajar de esas maneras. Pero lo que yo me daba cuenta acá, y que eso es lo que después al hacer la diplomatura eh, de diseño participativo que la hice recién, en el 2019, eh, ahí, como que me di cuenta que el trabajo de diseño participativo es más como activar una trama, como activar una red eh, donde eh, todos, todo ese, eh, todas esas eh, capacitaciones y todo ese poder queda dentro de esa red y se va regenerando. Eh, porque en realidad la verdadera diferencia en un diseño participativo real y genuino es, eh, es el poder que queda instalado en, dentro de la organización. Eh, al desarrollar un proceso de diseño participativo de estas características sustentable lo sustentable es lo que es por lo que queda instalado en la organización. Yo en todo, todo el primer trabajo, todos los primeros años, como eh, había, tenía cierta capacitación en esto, conocía eh, ciertos métodos, pero sin sistematizarlo, sin organizar eh, ese conocimiento. Este, esta diplomatura, eh, que, es, que es bastante cargada de contenido, que tiene toda una primera parte conceptual, una segunda parte de métodos y, y técnicas, y una tercera parte de propuestas, eh, eh, eh, toda todo este, esta, este, esta cantidad de información eh, es lo que termina como dando la dimensión del de, eh, trabajo de diseño participativo real. Eso es lo que, se, lo que intuitivamente eh, sentí desde el 2012 al 2018 y después eh, ya, bueno, lo cursé y fui teniendo como, fui haciéndome de estas herramientas. A mí la diplomatura me dio muchas herramientas eh, para trabajar en territorio, ¿sí? La, la, la, el desarrollo general y donde uno se mete en un momento donde ya vienen trabajando y se tiene una organización y uno es un, acompaña y está participa en un momento de todo ese desarrollo. Eh, nada empieza cuando uno llega ni nada termina cuando uno se va. Eso es una de las eh, potencias también de la diplomatura.